Mira te explico. Uno puede querer mucho a una persona, pero si esta persona empieza a fallarte, a ignorarte o a hacer cosas que te duelen y no cambia, se empieza a perder el interés y no importa que tan fuerte sea la atracción, con las fallas y desconfianza, cualquiera cambia. No importa que tanto sientas por una persona, cuando te falla con sus mentiras, con sus traiciones y promesas sin cumplir, uno simplemente se cansa. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas que esa atracción o ese amor nos domina, convirtiéndonos en blanco perfecto para una persona que no nos ama. ¿Cómo saber entonces que esa persona nos está fallando? ¿Qué clase de cosas hace una persona que ya no merece nuestro cariño? Hola, este es Rafael Gómez, y hoy quiero traerte este video hablando justo sobre esas actitudes que delatan a una persona que no te ama y como no te ama, no le importa fallarte. ¿Quieres conocer esos 35 puntos? Falta de comunicación. La persona ya no se comunica de manera efectiva o simplemente no se comunica en absoluto. Falta de interés. La persona ya no muestra interés en las actividades o preocupaciones de su pareja. Falta de esfuerzo. La persona ya no pone esfuerzo en la relación y se muestra indiferente. Falta de compromiso. La persona no está dispuesta a comprometerse para mejorar la relación. Falta de afecto. La persona no muestra afecto hacia su pareja, ya sea física o emocionalmente. Crítica constante. La persona se enfoca en criticar a su pareja en lugar de apoyarla. Desinterés sexual. La persona ha perdido el interés en tener relaciones sexuales con su pareja. Falta de apoyo. La persona no brinda apoyo emocional o físico a su pareja en momentos difíciles. Distancia emocional. La persona ya no comparte sus sentimientos y emociones con su pareja. Rutina aburrida. La persona se siente aburrida con la relación y no busca nuevas experiencias. Falta de respeto. La persona no muestra respeto hacia su pareja. Indiferencia. La persona muestra indiferencia hacia los sentimientos de su pareja. Comportamiento egoísta, la persona se preocupa solo por sí misma y no toma en cuenta los sentimientos de su pareja. Falta de confianza, la persona ya no confía en su pareja. Infidelidad, la persona tiene relaciones románticas o sexuales con alguien más. Mentiras, la persona miente a su pareja de manera constante. Falta de compromiso, la persona no está dispuesta a trabajar en la relación para mejorarla. Abuso emocional. La persona usa el abuso emocional para controlar a su pareja. Descuido físico. La persona no se cuida físicamente ni se preocupa por la apariencia de su pareja. Ausencia. La persona está ausente de manera física o emocional en la relación. Falta de apreciación. La persona no valora a su pareja y no muestra aprecio por ella. Falta de tiempo. La persona no dedica tiempo a la relación y no hace el esfuerzo por mantenerla. Falta de compromiso. La persona no está dispuesta a comprometerse en la relación. Falta de empatía. La persona no se preocupa por los sentimientos de su pareja y carece de empatía. Actitud defensiva. La persona siempre se siente atacada y se pone a la defensiva en lugar de escuchar a su pareja. Enfoque en lo negativo. La persona se enfoca solo en lo negativo de la relación y no ve lo positivo. Falta de apoyo emocional. La persona no brinda apoyo emocional a su pareja en momentos difíciles. Falta de respeto. La persona no muestra respeto hacia los sentimientos o decisiones de su pareja. Falta de comunicación emocional. La persona no se comunica falta de comunicación emocional. La persona no se comunica emocionalmente con su pareja y evita hablar sobre sus sentimientos. Falta de interacción. La persona ya no interactúa con su pareja de manera activa y se aleja. Falta de compromiso emocional. La persona no está emocionalmente comprometida con su pareja y no siente la necesidad de trabajar en la relación. Falta de interés en el futuro. La persona no tiene interés en hacer planes para el futuro con su pareja. Falta de pasión. La persona ya no muestra pasión por su pareja o por la relación en sí. Falta de admiración. La persona ya no admira a su pareja y no valora sus cualidades positivas. Falta de nostalgia. La persona ya no se siente nostálgica por los momentos felices que compartió con su pareja y no busca revivirlos. Tristemente cuando una persona ya no te ama, va exhibiendo una gran cantidad de actitudes que realmente, Exhiben su apatía, literalmente su forma de hablarte o incluso hablar del futuro es vacío, incierto y se nota que no tiene deseos de seguir contigo. No dibuja un futuro contigo. Cuando una pareja ya no tiene interés en el futuro juntos, puede haber una serie de comportamientos que indiquen que ya no hay amor, tales como Falta de planes a largo plazo la pareja ya no hace planes a largo plazo juntos, como vacaciones, compras importantes o inversiones financieras. Falta de compromiso. La pareja ya no está dispuesta a hacer compromisos importantes para el futuro, como mudarse juntos, tener hijos o comprometerse en una relación a largo plazo. Falta de diálogo sobre el futuro. La pareja ya no habla sobre el futuro juntos y evita el tema por completo. Falta de interés en conocer los planes de su pareja. La pareja ya no se muestra interesada en conocer los planes a largo plazo de su compañero. Falta de visión compartida. La pareja ya no comparte una visión común del futuro y sus metas personales no están alineadas. Falta de apoyo emocional. La pareja ya no se brinda apoyo emocional para alcanzar las metas y objetivos a largo plazo. Priorización de otros aspectos de la vida. La pareja ha priorizado otros aspectos de la vida, como la carrera profesional, los amigos o la familia, sobre su relación y su futuro. Estos comportamientos pueden ser indicativos de que la pareja ya no siente amor, ya que el amor se manifiesta en el compromiso, el apoyo y la empatía hacia la otra persona. Cuando una pareja no se muestra interesada en planear su futuro juntos, es posible que estén experimentando una pérdida de conexión emocional y una falta de interés en mantener la relación. Es importante tener en cuenta que estos comportamientos no siempre son señales definitivas de que ya no hay amor y que pueden ser el resultado de otros problemas en la relación que necesitan ser abordados. Pero si vamos conjugando estos comportamientos con la distancia emocional, ya podemos ir concluyendo que amor ahí no hay. La falta de afecto en una relación puede ser muy perjudicial para la conexión emocional entre la pareja. Se refiere a la ausencia de muestras de cariño, amor y aprecio, tanto a nivel físico como emocional. A nivel físico, puede manifestarse en la falta de contacto físico, tales como abrazos, besos, caricias, etcétera. A nivel emocional, puede manifestarse en la falta de palabras de amor, de elogios y de demostraciones de apoyo y de interés. Esta falta de afecto puede ser muy dañina para la relación, ya que las muestras de cariño son una forma importante de mantener la conexión emocional y la intimidad en la pareja. Los expertos en psicología señalan que la falta de afecto puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas. La psicóloga Sue Johnson, por ejemplo, sostiene que la falta de afecto puede generar un sentimiento de inseguridad en la pareja y que esto puede llevar a un distanciamiento emocional y a una pérdida de conexión en la relación. La falta de afecto también puede generar sentimientos de soledad y de aislamiento en la pareja, lo que puede llevar a una mayor desconexión emocional y a una pérdida de lazos afectivos. Además, la falta de afecto puede tener efectos negativos en la autoestima y en la confianza de la persona que recibe la falta de afecto. La persona puede sentirse menos valorada y menos importante en la relación, lo que puede llevar a un sentimiento de tristeza y de desesperanza. Así, la desconexión emocional ya es una muestra clara de que no hay un enlace emocional. A eso viene acompañando de la falta de compromiso, que se hace latente en la desatención de la relación, así como de los hijos. En tanto que una relación pierde interés para una persona que ya no ama a otra. Es triste, pero las relaciones donde el amor está ausente, también se ven afectados por la falta de compromiso. Lo que se traduce que a él o ella, no le importa si duermes, si comes, si estás bien, si sufres de alguna enfermedad o padecimiento. Literalmente le da igual tu bienestar. Naturalmente, todo esto es porque el compromiso como icono de una relación se pierde. Sí, el punto de falta de compromiso puede ser una señal de que ya no hay amor en la relación. La falta de compromiso se refiere a la falta de disposición para trabajar en la relación y en la resolución de conflictos, así como a la falta de disposición para planificar un futuro juntos. Desde la perspectiva de la psicología, la falta de compromiso puede ser un síntoma de una desconexión emocional en la relación. En este sentido, la psicóloga Sue Johnson sostiene que la conexión emocional es fundamental para mantener una relación saludable y satisfactoria. Cuando una pareja no está emocionalmente conectada, puede haber una falta de compromiso y una falta de esfuerzo en la relación. Por otro lado, la falta de compromiso también puede estar relacionada con la presencia de otros problemas en la relación, como la falta de comunicación efectiva o la falta de confianza. Cuando una pareja no se comunica de manera efectiva o cuando uno de los miembros de la pareja ha violado la confianza del otro, puede haber una falta de compromiso por parte de la pareja agraviada. Además la falta de compromiso también puede ser una señal de que la pareja ha perdido la ilusión y el entusiasmo por la relación. Esto puede suceder cuando la relación se ha vuelto monótona y aburrida, o cuando uno o ambos miembros de la pareja han perdido interés en el futuro juntos. Dicho de forma resumida, la falta de compromiso puede ser una señal de que ya no hay amor en la relación y puede estar relacionada con la desconexión emocional, problemas de comunicación y otros problemas en la relación. Entonces, ante este panorama donde ya no se te ama, aquí te doy unos pasos que debes seguir cuando alguien simplemente ya no te ama. Date tiempo para procesar tus emociones. Permítete sentir todas las emociones que surjan después de la ruptura. No reprimas tus sentimientos, llora si tienes que llorar, Habla con amigos o familiares de confianza sobre lo que sientes. Haz ejercicio regularmente. La actividad física puede ayudarte a liberar endorfinas y a sentirte mejor. Además, te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y a dormir mejor. Busca el apoyo de amigos y familiares, no te aísles. Habla con personas que te escuchen y te apoyen. Busca ayuda profesional, si te cuesta mucho superar el dolor, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede ayudarte a procesar tus emociones y a encontrar herramientas para superar el dolor. Acepta que la relación ha terminado. Es importante que aceptes que la relación ha terminado y que tu pareja ya no te ama. Si te quedas aferrado a la idea de que puedes recuperar la relación, estarás prolongando tu dolor. Elimina todo lo que te recuerde a tu ex, deshazte de objetos, fotos o recuerdos que te hagan pensar en tu ex. Es importante que despejes tu mente y tu espacio. Dedica tiempo a ti mismo, barra diagonal a, busca actividades que te gusten y te hagan sentir bien contigo mismo, barra diagonal Puede ser leer, escuchar música, viajar, hacer deporte, entre otras. Rodéate de gente positiva. Evita estar con personas que te hagan sentir mal o que te hagan recordar a tu ex. Rodéate de personas positivas y que te apoyen. No te compares con tu ex ni con otras parejas. Cada persona es única y cada relación es diferente. No te compares con tu ex ni con otras parejas y no te culpes a ti mismo barra diagonal a por lo que sucedió. Aprende de la experiencia. La experiencia de una ruptura puede ser dolorosa, pero también puede enseñarte muchas cosas sobre ti mismo barra diagonal ahí sobre tus relaciones. Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes mejorar en el futuro.